Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, escenario, video, 107 Stalingrado, tanques americanos BR7.7, partimos como siempre, esta vez del lado derecho con tres zonitas por conquistar, y como ya sabéis, pues me gusta tirarme A por B, y esta vez, al llevar aquí el magach, 3, tanque americano, Retocado por Israel según vamos a toda pastilla de la zona B Aquí tenemos a otro colega, un M60 y vamos rapidito. Aquí el único problema, si no eres un tanque excesivamente rápido, aquí en algún momento ya para los que cruzan en C te pueden ver venir por esta avenida. Que sí. Aquí te puedes dar caña Aquí al tanque, 48 Muy bien, estupendo Y te metes rápidamente No me paro aquí, como ha hecho este colega Ya directamente con decisión Por aquí, con esos hierros Hay que salte un poco, rompa la piedra Y venga al agujero Rápido, venga, vamos A tomar B Venga, magach Ahí estamos Venga, humito tomando B? Pues no Compi, ¿qué pasa? No vemos nada Ametralladora ¿Quién dispara por ahí? A artillería Carro medio Ahí ¿Qué pasa en B? Venga, uh, nada, no estamos tomando B Vamos a flanquear Por aquí, a ver quién es Este pajarito Vamos, carro ligero por ahí también. Mira, mi compañero sigue ahí. Impacto, bien, bien, bien. ¿Qué hemos tomado. Ah, no, vale, perfecto. Más impacto. Eh, ahora sí que estamos tomando B. ¿eh? ¿Qué ha pasado? Mi compis has hecho. Venga, tomando la zona B. Ahora sí. Venga, más sumito. Ahí está, capturada. Venga, para ahí hay varias marcas. Cerca de A, la zona C parece que la estamos tomando o no. Yo no lo sé. Oh, hay mucha telancia. Bueno, por aquí no me han aparecido muchos pajaritos. Están a punto de llegar. Así que vamos a intentar, por lo menos esta parte de aquí, quitarnos de medio, cubrirnos, cuidado, por aquí suelen aparecer de vez en cuando, con nuestros peras. Bueno, mi compañero sigue vivo. Bien, vamos por delante enemigo, ahí han tomado la zona cojonudo, pues venga, humo por ahí. Tim, Ay, venga, vamos. Y vamos rápidamente para allá, venga, que este humo nos cubra. Venga, en segunda vamos, magaz, la levirilla. Vamos a ver. Bien, bien. Tapa bien el humo y venga rápido. Aquí. Muy bien. Venga, el loro. Hay muchos compis por ahí, pero por aquí, raro es que no haya venido nadie. Esta parte de aquí es la zona B la zona A es. Lo que tenemos más flojito, venga, varias marcas, carro medio, sigue por ahí. A ver, a ver, a ver. Eh, muchas marcas, dos carros medios, otro por ahí abajo. A ver, a ver. Esa marca. A ver, venga. Artillería por ahí. Hombre, ahí está. Apenas le veo. Ah, no, no, no, no. Venga, esa marquita por ahí apenas le veo. Vamos a ver, ¿qué más hay por aquí? Otra marca. Eh, ¿Qué es esto? Ahí está, perfecto, destruido. T62 parecía que era. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, están. Están pisando B. Mi compi está por ahí. Voy aguantando, pero están pisando B, no está pisando B. Esto se está llenando de pajaritos Y no sabemos por dónde están A ver, a ver B. Bueno, el que estaba tomando B no lo está tomando Ahora sí, nos toca a nosotros otra vez los disparos había una marca sí, así, así. hombre, visitante vamos despacio venga yo ah, no tengo depresión, venga vamos rápido, rápido, rápido venga, venga, venga, venga, vamos va listo, ah, me ha visto, muy rápido ah, bah, vaya pupa que me ha hecho este tío pero si esto no lo haces albinas. venga vamos venga, vamos joder, venga, ahora, crítico, venga, aguanta Venga, compi, ahí viene ese compi Venga, marca, marca Joder, No puedo reparar, tío Venga, vamos Joder, se me va a destrozar este Venga, repara, repara 46, va ah, mucho tiempo Venga, compi Artillería, venga, aquí encima A ver si le podemos caer Venga, venga Y ese colega que está ahí, el M46 Venga, ya me has visto Venga, se está reparando Venga, vamos Venga, zúrrale Bien. Madre mía, el señor 24, 23. Qué manera de más tonta de complicarme en la vida esa marca. Justo por ahí. Ah, venga, artillería, me está cayendo de todo. Madre mía, ya no sé ni por dónde me vienen. 7, 6, 5. Ah, mi compañero ha caído. Wow, tenemos por aquí compañía. ¿Quién es? ¿Quién es? Estamos reparados. Venga, alguien ha disparado a mi compi. No sé de dónde ha venido ese disparo. Mm -mm. Estoy solito. ¡Hombre! Un BMP. Ah, se ha escondido lo justo. Venga, aguanta, aguanta. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí. Venga, venga, vamos. Ahí, crítico. ¡Bah! 55 A. esto es un nuevo invitado. Venga, está aparecido de repente. Bah, me ha cogido de lleno. Venga, M60. Vamos, arranca M60. Venga, el equipo hostil lleva la ventaja. Cojonudo. Venga, el punto B. Solo llevo cargas huecas. Tipo de cargas huecas no me gusta tanto como las otras. Pero bueno, es lo que hay. Todavía no lo tenemos totalmente fuleado el M60 de motor y extinción de incendios, reparación. Todo eso va bien. Y ya tenemos proyectiles de carga hueca. Antes teníamos una mierdecilla de nada. Ahora ya tenemos algo. Pero bueno, todavía hasta que no tenga totalmente fuleado este tanque, ya no lo pondré, lo pondré a mi gusto. Venga, vamos a ver mientras qué es lo que puede dar. Magas 3, ese si sí es premium Ese iba a tope Y este pues todavía le falta Venga la zona B al jefecillo está ahí Y acaba de caer, estupendo st 55 a tiene que estar haciendo Por ahí auténticos estragos Venga rapidito Tiene que estar por aquí Dos compis por ahí Va, vaya A ver, a ver, a ver Ahí está el colega Hombre, está subiendo Venga, está ahí al lado Vamos, venga, realé eh. Ahí, impacto, venga A ver si no nos ha visto Puede ser que piense que son los otros A ver, ¿dónde estás? Ahí está, mira para otro lado Venga, ahora sí, venga, por aquí, por abajo para abajo, por abajo, por ahí Ese es el sitio correcto Ojo por ojo. Bien. Venga, avión. Bomba. Este era un petardo gordo. Pero de los gordos. Si no a mí, no sé yo. Bueno, bueno, estaba muy cerca. t 32 1 Venga, 7.7. Venga, proyectiles perforantes de 212 milímetros. Venga, este, sí. ah, este venga, está furiando. en ese avión Ah, paso de largo. Este avioncete no hacemos cosquillas. Bueno, pues vamos con este. Vamos perdiendo. perdiendo. No fastidies Para oh, las tres zonas perdidas. Es que no sé cómo, vamos, cómo No sé cómo ya esta partida nos ha ido al garete, pero rapidito. Joder, nos han dado del pulpo. Venga, más aviones. Venga, los avioncitos. Venga, tío, tú eres durillón que tiempo de recarga son 17 segundos aproximadamente pues ir sí, por ahí, por ahí venga, vamos ya, esto, está, esto ya solo se trata de coger unos puntillos y de ir poco a poco fuleando los tanquecitos que vamos adquiriendo hombre, visitante, leopard Ay, ¡impacto! venga, no me jodas, tengo una carga Hombre, 211 milímetros en el blindaje inclinado. Auleo para uno, más, eso tiene que haber reventado. Pues nada, estas es algunas veces. Venga, vamos a recargarlo. Vamos a con el morro hasta que no estemos listos. Venga, no sé si ha caído este tío o se ha escondido por ahí a reparar. Venga, yo solito tengo un compa de izquierda. Tanque medio al loro. Pues está por cualquier parte venga, un disparo, de frente ¿no? ¿de frente? sí, sí, de frente otro más, venga, vamos venga, otro este tío aguanta, venga mi compi yo. vamos a ver, ahí, ahí está, ahí está venga, quién es, quién es, quién es, eso ahí está, perfecto, ah, es una latilla y eso, ay, venga, ¿esto qué es? un Elan venga, el típico con la metralladora venga, ah, un T-10 Hombre, creo que este es el amigo de antes, es ¿eh? del T-55. Voy <risa> a buscarme, igual que yo fui a buscarle a él. Venga, mi 47. ¿Para qué salimos? Va, si están en el respawn. Venga, este, este compit. Va, si estamos vendidos. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Venga, se acabó. ¿Qué nos queda? Pues escondernos aquí y esperar, pues. Llevarnos alguno por delante Se acabó ah, Ya están por aquí cerca prácticamente Vaya partida, que desastre Como se ha ido al garete Lo bien que habíamos empezado la zona C Todo el mundo allí, creo que se fue el fallo Todo el mundo en C A y B. Se, se hicieron rápidamente con ello Un poco de desorden De mala organización Vamos a ver qué hay por aquí. Tanque pesado. Por ahí, por ahí. A ver, pesado, pesado. Pesado y medio. A punto de aparecer. Venga, vamos a ver. 100 metros, 100. Bueno, este es el amigo, el T10 de antes. Vale, dado al árbol. Qué bien. Estupendo. Muy bien. Ese pobre árbol no tenía la culpa. Venga, recargando. Ahí está el tío. Venga, ya me ha visto. O sea, que estoy aquí. Venga, esto va a ser la muerte muerte rápida, vamos a ver, ah, el tío da el perfil, venga, venga, venga, venga, Ay, ah, es, venga, ahí, ahí rebote, este tío, a esta distancia, con estos proyectiles, ahí de frente, no le vamos a hacer nada, como no lo pide lateral, de lateral, de lateral, vamos, vamos, vamos, nada, se esconde bien el tío, nada, bueno, no sé ni por qué me molesto, a ver que estoy aquí, ahí está esperándome, venga esto es la muerte venga tú o yo, venga vamos ahí abajo, ah nada ahí es el peor sitio para zurrarle a este tío, justo ahí es donde es cabrón es durísimo pues nada, se acabó nada no se gana, no se gana se pierde, se pierde, no, eso es tío. nada no, no, no, no ha sido una pena, que sí, sí, sí, sí Una pena Venga, termina vez, ha ser Vamos a ver Gaijin Esta partida perdida aquí en ingrato Bueno, por suerte le hemos dado un poquillo de vidilla Al T32 Que no tiene, tiene muy pocas modificaciones Y vamos a ver Qué es lo que nos depara Misión fallida, eso estaba claro Segundo en el equipo 27.157 Por lo menos tenemos para reparar Muy bien, venga, seguimos con la investigación Del M60A2 Y se acabó el desastre De partida en esta Librada. Recordaros a todos, abajo Caja, comentarios, enlace Discord, Facebook Instagram, el cuadrón Ibis Si te ha gustado el vídeo dale un buen like Suscríbete al canal y esto ha sido todo en Stalingrado y como digo siempre nos vemos en un próximo.